Hola amigos, mi nombre es Eduardo Soto. Como saben, soy el abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Hoy les vengo a hablar sobre el fallo de un juez federal en el área de Washington, D.C. este 4 de septiembre de 2020, en cual frenó o puso a un lado el fallo o el orden ejecutivo del presidente Trump hacia los que habían ganado el sorteo mundial, en otras palabras, su tarjeta verde, la residencia. Como sabemos, hace meses atrás, el presidente suspendió todos los procesos de residencias, al igual que visas, en el exterior hasta la fecha del primero de enero 2021. Este fallo del 4 de septiembre ahora vuelve a dejar a los que ganaron su sorteo, su residencia a través del sorteo. Posibilidad de adquirir su residencia, pero tienen que actuar rápido porque si no tienen su paquete de visa en la mano para el 30 de septiembre 2020 se van a quedar por fuera. Para más información, hagas clic en el botón abajo.